Cuando la mayoría de la gente ve esto, esto es realmente lo que está viendo. Nosotros, en cambio, vemos esto. Nuestro trabajo es convertir esto en esto. Si te ves así, y te gustaría verte así, estamos para ayudarte. Somos Leeway Academy. Eso más.